Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos nuevamente, a mis amigos a Loli, en un nuevo blog. Esta, esta tarde nos encontramos en la ciudad de Dayton, Ohio, una de la aviación. Ok, pero esta vez les vamos a presentar a dos personajes muy, pero muy, muy importantes de la ciudad de Dayton. Ok, comenzamos. Pues como les comentamos Nos encontramos en este momento En el parque Deeds En donde confluyen Dos ríos importantes De aquí de la ciudad Lo que es A nuestra izquierda se encuentra El río Mad River Y a la derecha En este momento no se ve Pero lo que es el Miami River Al fondo y a frente Estamos viendo lo que son Pues Las fuentes De, de la ciudad de Dayton Son cuatro fuentes Vemos lo que es la zona de downtown en el centro y en nuestra izquierda estamos viendo lo que son bueno una nueva unidad habitacional también eh, a nuestra derecha estamos viendo dos dos personajes muy importantes que son las estatuas de los hermanos Wright naturalmente precursores de la aviación aquí en la ciudad de Dayton fue donde realizaron el primer vuelo Aparte ellos habían hecho intentos, intentos anteriormente, pero el primer vuelo se llevó a cabo en esta ciudad, en Dayton, en 1903. Me encuentro en este momento con los hermanos Wright, Wilburne y Orville, bien, quiero contarles que Wilburne nació en el estado de Indiana y Orville aquí en Dayton, bien ellos son, uh, fueron dos ingenieros no fueron dos ingenieros reconocidos aquí en la ciudad, naturalmente los precursores de la aviación a nivel mundial, y bueno, qué honor, qué honor la verdad estar junto a, este, a esta estatua de dos personajes que nos dieron, pues en un momento dado los inicios de la aviación, que viendo que ahora podemos volar a cualquier parte del mundo en una velocidad y un tiempo récord. Bien, la verdad es, es un honor, es un honor la verdad. Pues sí, comentaba yo. Su primer vuelo lo realizaron en 1903, el 17 de diciembre para ser exactos. Y qué mejor vista que la que tienen ellos aquí dominando y viendo pues su hermosa, hermosa ciudad, la ciudad de Dayton, Ohio. Abrazados dos grandes ríos de la ciudad como son el Miami River y el Mad River ok ok bueno pues continuamos que, indicándoles que realmente es un, una tarde muy, muy hermosa medio nubladita pero el tiempo es caluroso y bueno pues es una tarde maravillosa la verdad en la cual se antoja salir a pasear independientemente de los inconvenientes naturalmente pero pues sí pues agradable agradable ok continuamos Créanme que es maravilloso caminar en la lateral del río. Es una sensación de frescura, de tranquilidad la que en este momento nos da, que realmente es, es agradable. Y quiero comentarles que independientemente de la temporada, pues generalmente es así este ambiente aquí a, en la lateral de, de los ríos. Eh, estamos viendo, estamos viendo por llegar el brazo o un afluente de lo que es el Miami River A fondo estamos viendo el cruce de la Interestatal 75 que creen? esa pues, importante autopista, este freeway el highway en un momento dado nos lleva directamente hasta Florida así es amigos hasta Florida nos está llevando esa carretera que vemos al fondo, ese puente la Interestatal 75 bien pues Miami River y lo que estamos viendo ahorita como como marco me encanta me encanta realmente es un río tranquilo naturalmente en época de lluvia lleva un poquito más de agua pero pues nada nada peligroso a excepción de que hace ya muchísimas décadas atrás hubo una inundación aquí en la ciudad de Dayton historia que en otro momento y en otro vídeo ya contaremos estamos viendo lo que son una dos tres cuatro cinco fuentes amigos estas cinco fuentes se ponen a funcionar lanzando chorros de agua hacia el centro de el río y bueno es un espectáculo maravilloso generalmente este, este espectáculo se presenta en la época de verano a un lado pues con un poco de luz de fondo que es muy muy muy bonito y bueno, un puente muy importante lamentablemente en este momento bueno pues podemos cruzar está cerrado pero no no deja de ser hermoso naturalmente bien pues del lado izquierdo estamos encontrando lo que es el May Mad River Mad River y Miami River se juntan en este mismo punto y toma, toma el, el río pues el nombre de Miami River. Es más, sigue continuando con su nombre, pero el Mar River se cuenta con él. Y bueno, a fondo vemos lo que son las uh, pues, unidades habitacionales, realmente nuevas, agradables. Pues qué hermoso vivir aquí y tener un contacto con la naturaleza. Bueno, como fondo comentaba yo, estamos viendo ahí a los hermanos Wright, siempre cuidando, cuidando la famosa ciudad de Dayton, su ciudad. Bueno, en ese momento nos encontramos exactamente enfrente de una de las fuentes. Como les comentaba yo, o les comentábamos, son cinco fuentes las que tenemos aquí en el río. Vemos lo que es la base, la estructura metálica y en la base, en la base, en la parte superior, perdón, es donde se lanzan los chorros de agua. Imagínense ustedes la manguera, la super manguera de un bombero. Pero el agua llega hasta el centro, entonces los cinco puntos, las cinco fuentes confluyen en un solo punto, que es en el centro. Bien, estoy apreciando una fecha que dice 1913 y no descarto, no descarto que esa haya sido la fecha en la cual se construyó o se construyeron estas fuentes. ¿Qué creen amigos? Nos encontramos con una agradable sorpresa. En este mirador encontramos varios, varios candados. No, uno, no son dos, uno, son tres, son varios, no sabría que decirles cuántos Pero ¿qué creen? Un detalle fabuloso, se utiliza en varias partes del mundo y el significado es amor y amistad. Puedes venir con los amigos quizá y ponerlo eh, aquí en el mirador. Pero más que nada, más que nada el mensaje que me dan a mí es el mensaje de amor de una pareja. Los corazones entrelazados para siempre por la eternidad cuál debe de ser qué romántico la verdad oh creo que me puse romántico <risa> pero me inspira me inspira y no es el único es una sensación muy bonita ver estos candados en este lugar y apreciar como estábamos comentando hace rato de fondo de fondo de la ciudad de Dayton lo que nosotros le llamamos el downtown bien pues seguimos recorriendo seguimos recorriendo tenemos al lago, al lago, no no es el lago, el río Miami River que es el que estamos viendo enfrente ahora estamos viendo lo que es pues el centro de la ciudad al fondo efectivamente al fondo estamos viendo lo que es el museo de arte contemporáneo a nuestra izquierda a nuestra izquierda estamos viendo todos los edificios que son del downtown no tenemos una cantidad exagerada de edificios afortunadamente, pero si sí, no descartamos y, y, y no dejamos de, de presenciar la magnitud de las construcciones estamos viendo al fondo lo que es ese manteado blanco ese manteado blanco que será el lugar llamado River Escape lugar en el que se presentan eventos culturales de las diferentes nacionalidades que nos encontramos aquí en la ciudad y bueno en invierno, en invierno y temporada navideña una pista de pátina sensacional la verdad, sensacional apreciamos la mente como les comentábamos más candados, más candeditos candaditos candaditos candaditos de amor pero pues no es el único a nuestra izquierda nos encontramos con más candados Y bueno, qué mejor pelurio, ¿verdad? Que ver una avioneta volando en el nacimiento de la, de la aviación. Dayton, ciudad del nacimiento de la aviación. Un bonito, un bonito, bonito augurio, la verdad, de que vienen tiempos mejores. Vemos como muchas familias salen a recorrer esta tarde. Algunos haciendo ejercicio, otros corriendo, algunos en bicicleta parejas y familias caminando, pues sí, buscando la manera de distraernos. Este pequeño río que vemos ahí es el río Mud River, el pequeñito, que confluye con el Miami River y conforman uno solo, con el mismo nombre de Miami River. Bueno pues continuamos, continuamos, ¿Qué creen, bueno en esta tarde, salimos de compras, pero siempre hemos tenido la intención de venir a este lugar, este hermosísimo lugar, ¿Qué mejor oportunidad que esta, bueno amigos cómo se la están pasando, espero que estén disfrutando este pequeño video, que les agrade, que se estén divirtiendo, y bueno sobre todo, y la, la, lo más importante, bueno pues, de nuestra parte es darles a conocer un poquito, un poquito de lo que es la ciudad de Dayton la hermosísima ciudad de Dayton al fondo estamos viendo lo que es eh, un puente naturalmente y tradicionalmente con los arcos que siempre se han manejado aquí en Estados Unidos una estructura metálica a base de eh, arcos, conformada con arcos y bueno pues en este momento está cerrado no se puede transitar por él me imagino que posiblemente son cuestiones de mantenimiento o por seguridad puesto okay. que en época de invierno el hielo es un poco resbaladizo y bueno, quizás se pervea alguna gente pero que bueno, en verano, en verano ya estará totalmente abierto para que sea transitable por todas las personas y ustedes amigos cómo se las están pasando espero que en casita estén muy bien que este video les esté haciendo agradable bueno pues con la tranquilidad de Dayton Ohio nos despedimos de ustedes deseándoles que tengan una bonita tarde en casa nuevamente con familia y bueno presentándoles nuevamente un panorama esplendoroso amigos nos estamos viendo en el próximo en el próximo en el próximo video, ok que tengan una buena tarde hasta luego bye y no se olviden, denle clip, suscribirse y por favor dejar sus comentarios. ¡Hasta pronto!